Empezamos ya en 2013, unimos fuerzas con la industria del tequila a través de una organización maravillosa que se llama el Tequila Interchange Project, que está en los Estados Unidos. Nos acercamos a algunos productores y les platicamos toda esta historia y les digo yo, bueno, lo que tendrían que hacer es dejar que el 5%, solamente el 5% de las plantas, florezcan y cuando florezcan estas plantas los murciélagos van a llegar y van a empezar a incorporar diversidad genética a sus plantas esto implica entonces que hoy por hoy hay cinco marcas de tequila que tienen este distintivo este holograma que dice bat friendly que se los damos la unam por un lado y el tequila interchange project por el otro como la alianza entre la industria y la academia.